Y hola, muy buenas chicos, ¿Qué tal estáis, bienvenidos a este segundo partido clasificatorio Este España-Escocia, que será en el en Glasgow, en el Humbert Park de Glasgow Y bueno, ya vimos el partido súper genial El primero de la era, Luis de la Fuente mmm, En la Rosaleda, en Málaga, bueno, fue genial Con esos dos partidos de... Esos dos grande, con, ese, perdón, con esos dos grandes goles de José Lu y uno de Dani Olmo, casi tres goles, no estuvo nada mal. Es verdad que no jugó Haaland, pero bueno. Eh, la verdad es que Noruega estuvo bastante mejor que nosotros, aunque caos nosotros. Eh, sí que es verdad que fue el primer partido y tenemos que corregir muchas cosas. Y bueno, pues ante... ...pues se vieron bastantes pinceladas, bastantes, digamos, bastantes... Eh, ...como diría, bastantes... ...bastantes detalles diferentes como de la era nueva de Luz de la Fuente... ...y bueno, pues un partido bastante... ...diferente, de una forma, de un sistema defensivo diferente... Y bueno pues que nos tenemos que adaptar a cómo es y fue un partido que se me hizo un poco largo, sí que es verdad, hasta el tramo final del partido Pero bueno, fue un partido la verdad que justo en los últimos minutos el último Rayón no estuvo en vila ahí porque estuvo tuvo tuvo muchas ocasiones Noruega la verdad y muy buenas que podían haber entrado pero bueno gracias a Kepa que es un porterazo número uno que tenemos ahí pues las paró y, y bueno pues gracias a Dios pues a Kepa y a José Lu y a incluso Daniel Olmo pues estamos aquí y al juego claro que ha cambiado bastante ese sistema de juego que ha hecho Luz de la Fuente que ha cambiado bastante y bueno pues ahora veremos el martes que tal en Glasgow con Escocia nos va a costar, va a ser otro partido muy duro con mucho frío, una temperatura más baja que, que Málaga. Y bueno, ya veremos eh, cómo se nos da y qué tal. Nosotros vamos a echar partido. Ya tenemos el 11. Ya elegí mi 11, tipo el 11 que sacaría Luis de la Fuente. Y bueno, pues sería el, el, lo siguiente: eh, los laterales iría Valde. a Valde. A balde no le quitamos, sigue Valde. Williams, meteríamos a Williams. Y meteríamos a Íñigo Martínez Nueva incorporación También a Nacho Fernández Bueno, podemos meter aquí A ver eh... Bueno, sí A ver La Por, claro La Por, jugó el otro partido Pedro Porro ¿Me podemos meter ahí o okay? qué? ¿Fabiano a lo mejor desde atrás o okay? qué? Fabián, sí. No, pues que Fabián es medio campo, no es desde atrás. Bueno, va, vale. Este va a ser el 11. Luego Nacho Fernández, como siempre, eh, releva la capitanía de, de Morata, que fue en el, otro, en el otro partido, creo. Y bueno, pues luego ya. Eh, luego arriba, más arriba de Valde, tenemos a Olmo. A Olmo le hemos vuelto a meter porque queríamos ver a ver qué tal. Gaby que es una nueva incorporación que hemos metido al 11, a este 11, que, que es el 11 creo que va a salir más o menos el martes, me puedo equivocar muchísimo, a lo mejor cambia todo y, y rotan porque estarán casados, cansados del sábado, del partido de, de Noruega, de la Rosaleda, Ceballos, vamos a meter a Ceballos, también la nueva incorporación sigue a Rodri, Borge Iglesias y delante José Lu. así que bueno vamos allá así que esto empieza y nos mováis sentaros y empezamos vamos allá <risa> Ahí. Eso es. No está el estadio de Glasgow, así que cogí el tres. Stanford Bridge y bueno a ver qué tal preparado. ese partido. Vamos a verlo Es un estadio millones. más pequeño, vale, luego que el parque Park es mucho más pequeño. Pero bueno, va a ser un partido movidito el del martes también y además Pero como estamos fuera de casa. Este partido Habrá que mucho. tener el cuidadillo hay que Vamos allá Ah, también os, no os he dicho Coge también a Robert Sánchez Le cambio por Kepa Que seguramente le veamos Yo con el martes Y bueno, pues aquí están todos los jugadores Bolsa José Iglesias, Dani Olmo Diego Martínez, José Lu Dani Ceballos, Rodri Alejandro Valde, todos. Y bueno, estos son los jugadores de la selección de Escocia. Todos los escoceses, cada uno. Y bueno, pues ahora vamos a ver el 11 de La Fuente, en la zaga, y lo vamos a ver. A mí me da que va a ser un partido más intenso que el del sábado. Ahí está, con Robert Sánchez en la portería. Lo Valde Nacho Fernan... Fernández Martínez y. José Lu lo hemos puesto esta vez ahí arriba primero y bueno, va a ser que o les hacemos ahí, que está Pichichi de... de De este clasificatorio, ¿no? Del del de Del que más. ¿Sabes? Del que más que más goles me ha metido aunque claro ahora Irlandia metió muchos más goles al Incesteen en así que es una una selección bastante floja y bueno pues ahora ya el, vemos el 11 el, de Steven Clay que ahí está con, que salen es con un 5-2 1-2 con, tres uno, por dos, delante, con y un 5-2 1-2 Vale, pues aquí empieza el partido Empiezan Sácalo sacando el ellos Eso es La tienen ellos Ellos son muy corpulentos, eh Bastante más corpulentos que la defensa de Noruega Ya la tienen ellos, Borja Iglesias Ya tiene Gaby Gaby corre muchísimo La tiene ahí ya Yaki Williams, espera? Ha que espera A ver ahí Madre mía, Joselu, la que ha tenido Casi la engancha la primera Ahí estamos viendo el pase de Iñaki Williams, buenísima Se le ha ido arriba, la verdad Era buenísima ir, minutos Primeros minutos Primer contacto ahí de jugadores Tanto los escoceses como los españoles Ahí estamos ya La tiene Joselu, ahí la tiene Gaby Corre muchísimo por ahí Te Espera, la pasa Borja Iglesias La tiene Joselu se da ahí con un jugador escocés. La tiene Iñaki Williams. Se mete ahí en el túnel. A ver ahora. Uf. Madre mía, la que ha tenido ahí. Y a José Lu. Uf. Qué paradón de Gordon, chicos. No es el paradón. Ahí está. Pero bueno, era, era, iba también muy rasa la verdad, la pelota. Y tenemos el primer corner lo saca Dani Olmo. A ver qué hacemos ahí. Borja Iglesias. Normo corpulento no gana Orden ahí en altura, la verdad. Orden es un poquito más alto que Borja Iglesias. Va a sacar ahí la pelota perfecta. Dani Olmo, a ver, la tiene Borja Iglesias buenísimo a ver ahí no Bien tenía Rodri pero era de Rodri la tiene robertson ahora cuidado con McGregor ahí la tiene Adams cuidado que ellos salen muy al contraataque Uf, cuidado cuidado cuidado Gran parada. uy qué buena de Robert El Sánchez la ha de visto con dentro eh espectacular. Este Novalde, abajo, ahí. La categoría de Santo. No vale, falta va Ha sido falta, sí Mira, Paco, estoy que este puede ser el Gaby, sí Gaby, a Gaby va a ser el, lo de, el referente La verdad Y bueno, de ya equipos. no he dicho la equipación Iremos de azul Ellos irán tiene de, azul, el de azul oscuro Porque no van de negro el área. Bueno, ya la tiene Gaby ahí corriendo Le intentan enganchar Ahora es imposible que le enganchen Buenísima, se le iba para Rodrigo, aunque la cogió más la pelota. La tiene Adams. Cuidado con Adams. Se cuela Adams. Muy bien, amigo Martínez. Ahí la defendiendo la imperfecta. Ya la tiene José Lu. Muy Joselu, José Lu. Vale. A ver si sale alguno. Es que no, no se aventuran. Eh, a salir ahí, Borja Iglesias. A ver, Borja Iglesias qué golazo chicos de borja iglesias gol gol gol gol en los gol, primeros minutos fue pues el golazo de borja iglesias perfecto bueno pues ya nos enseñan otra vez ese tanto el pase es medio gol y cómo ha finalizado semana a mano yo esperaba algo sutil pero nada nada ha sido a lo bruto buenísimo que no revienta la red de milagro muy bueno ahí el gol de borja iglesias buenísimo que vence a Gordon ahí a la portería y bueno pues cae abre el marcador con este tanto 1-0 ceballos a ver la tiene Gabi aquí Ceballos me parece que se queda un poco ah, mira, ahí. El ceballos ahí necesita a alguien ahí ya ¿eh? Uf, madre mía cómo la aguanta este chico Rodri. eh Dani Olmo, qué golazo de Dani Olmo chicos Vámonos Vamos, ahí está, golazo de Dani Olmo Perfecto, en ese revés Ha sido como un, una patada así de revés Muy bueno ese golazo estos goles son violentos, rápidos y bonitos Vistosos, espectaculares sí señor. Ya ves, como ha sacado con vale la tirada y con el peine Ahí, el Justo, sí Ahí de vuelta, al revés, el gol, así Punto 10 Segundo gol del partido Y segundo del equipo Dos arriba en el marcador Vale, vamos a ponernos ahí a tope La presión funciona ahí arriba ¡Oh, qué buena, Dani Olmo! ¡Dani Olmo! Buenísimo, chicos. Vámonos. 3-0. España 3. Escocia 0. a ver una vez más esa pared que originó el gol Y miren cómo acabó todo Ahí vimos el uno contra uno Y cómo mete ese zambombazo que se cuela dentro Anda aquí Pues de doblete eh, para Dani Olmo ya ¡Qué ah. rapidez! La renta ya es bastante considerable 3-0 en el marcador Oh, le le tira, huele, madre macho, madre mía. Joder, es que le tiran como quieren, macho. Rodri encima. Uf, pues es que ahí tengo pocos hombres, eh. La lesionó, no macho. Interesante jugar solita. Penalti, no hay duda. ¡Ah! La ha cagado. Bien sobre el penalti, yo creo que no había duda para Paco, volver a verlo para quedarte tranquilo. Pues no estaría mal, porque justo en ese momento. Es que de verdad estaba rascando el ojo. Pues va a tirar a Para eso están los penaltis, para meterlo. Vale, ¿y aquí quién meto yo? Rodri. Un poco tener en el mediocampo a Merino. Merino. Vamos a meter a Merino ahí en el medio campo, sí. Guapi, vale. Qué pena, Jo, que me si no a Rodri por los Rodríguez ahí, el eje central ahí. Y bueno, como Merino está un poco así todavía... Ya sabes que tiene que... Está un poco pez, pero bueno, va haciendo su rol. Ahí está. Entra Merino y vamos a ver qué diferencia... Hay el partido está 3-1 Jorge Iglesia Ahora bueno ahí suelto tras esa entrada cuidado con ellos, eh, que ellos van muy al ataque, son corpulentos ¿no? despejan el centro para curarse en salud y qué buena Uf, casi, se la lleva a Daniel Moy, eh casi logran quedarse con el cuero vamos ahora no consiguen pararlo y él sigue hacia adelante vamos golazo de gavi chicos gol gol <risa> Pues aquí tenemos el gol, le llegó la pelota en posición correcta. ¿Y qué me dicen de ese uno contra uno? Ahí ha sido práctico y no se ha complicado. Disparo potente y, dale. Bastante y bien, un portero malo, ¿eh? porque uno bueno ya lo hubiera parado, ¿eh? la verdad. Bueno, ahí vamos. Vuelve a robar el balón tras ponerse. El partido 4-1. McGregor. Intercepta el pase. Joselu le pega hacia puerta. ¡Qué parado de Gordon, chicos! Minuto 17 solo vamos, eh. Muy bueno. Vale, otro corner, ese segundo me parece. A ver, Dani Olmo y que hace ahí. ¡Qué cabezazo, la chicos. Paolo. Wow. Es de José Lu, ¿no? Cabezazo, Es ¿Vale? el No, es el 9, sí. Vale, otro corner ahí. A ver qué tal, Dani Olmo ahí. Lo han tirado. Buena presión arriba. Es una buena ocasión Buah. La bloca. Ah, el 9 es Gaby Pues antes ha pegado un buen cabezazo Gaby, ¿eh? la verdad ahí. Buenísimo, ahí Borja Iglesias Buah, qué cuerpo venido. tiene Borja Iglesias, chicos Nah, no, pero le ha dado ha ido la mano a Gordon Otro ahí, pues mira, saco cornes como loco. Nada, ahora sí, la pilla Gordon ahora. Ahora la pilla bien. Ceballos. Oh. Parada hecho ahí, macho. Increíble. Peterson ahí va. Peterson a ver. Con balde. Sí, la, la lleva para atrás. La retrasa y la verdad es que ha hecho un buen retraso porque le ganaba al de casi la espalda ahí. Y el ataque pasa al rival. Ah, me he equivocado. La pared. Cuidado, eh, cuidado, hay que. Ese es. es. Dejado este muro aquí. Voy a tardar de goles, chicos. No sé por qué me da. Enchufarla. No. Se le fue fuera. Nada, se le fue. Se le fue. A ver ahí. Muy buena presión en campo aquí los pases arios no sé yo Porque son chicos bastante corpulentos Son jugadores bastante corpulentos La verdad con tiene ver. Dani Olmo La tiene Joselu. Lu Uy, Paga ah, nada Lo paró llegado. Gordon ahí Lo paró Gordon, eh Muy bien parado E para jugar así, está mejor en casita. Buah, buenísimo, Lu. ahí, Uy, José Lu. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Uy. No se le tiene Maillín, cuidado con Maguín, este. Se si intentó salir ahí a... ¡Qué parada de Robert Muy Sánchez, chicos! ¡Qué para de Robert Sánchez! ¡Buen no. saque! fuera al área! ¡Oh! ¡Rechazo del portero! ¡No! ¡La pantera! ¡Qué parador! ¡Qué ha sacado no. de la. Madre de mi vida, qué fallito! A ver se valora la espalda en la zaga. El portero estuvo genial. ¡Muy buena parada! ¡Nada! Están.. Estamos 4 a 1, es muy difícil que metan cuatro ahora con la gente. Muy difícil. No. No, se le fue. ¡No! ¡Error mío! ¡Error mío! Error mío ahí. El rival estuvo más pillo que nadie y envió el balón al fondo de la portería. La que, joder, se pase, macho. Y volvemos a jugar. José Lu Borge Iglesias. Qué mal pase Dios. Muy muy cuidado ahora ellos, ¿eh? Que tienen toda la segunda parte para meter los cuatro. Eso sí que es verdad, ¿eh? Ceballos. Ah. ¡Oh! Que Ceballos ahí gol. Te Un gol es difícil, un gol ahí eh. Venga, Vale, salgamos, salgamos Vamos a salir ahí a esos. ¿Puede haber Borge Iglesias Merino el público le pide que tire. ¡Gol! ¡Gol! Golazo de Merino chicos, vámonos 5-2 chicos Llegando casi a la media hora ahí, llevamos casi 30 minutos ya. Estación de la selección española recibe el merecido premio del gol. Muy buen, muy buen gol de Merino, genial. Ya cerrando que el pescado estaba vendido, pero menudo primera parte. Mía, aquí gritando España, España a todos. Qué guay. ¡Ah, Falton. Caluma, Grego, nada. Amarilla. Para mí clara. Estamos de acuerdo, González. Estamos de acuerdo, Lama. Es que este tiro es muy tonto. No voy a hacer un tiro ni de coña va bien. A ver, ¿qué va? Que <ríe> ese tiro no, no, hago contrario. nada ahí. ¿eh? Es muy lejos. Es muy lejano. Favor, esa falta. Ya estamos en el 32 chicos, ya nos falta poquito ahí. Estamos en la mitad, casi del el de esta primera parte. Ahí tiene Diques, Dix, Dykes, ahí está. Aquí, creo que se dice. Aquí, tiene Daniel, a ver ahí, Joselu Lu. ¡Oh! Más grego les ganó la partida, cuidado, Dykes, cuida ahí. José Lu, nada. No, ahí no puedo tirar pases al hueco. Se jugó el penalti. Yo te digo, se lo jugó, si sí. Mucho Fernández. A ver, ahí la tiene Williams. Jorge Iglesias, última, Jorge Iglesias joder, pero lo corpulento que es y con todavía fuerza, le... No, tonto todavía tiene cuerpo para hablarle. Joder. Cambia el juego hacia la otra Ah, estaba pues, en Parterson, macho Tenía que habernos quedado bien en el pase. El en el pase. Ah, es que ahí había dos ahí cerrando Ah, de dos sin querer le... No, ahora me la pitarán. Interesante jugada solidaria. Medina, que tú puedes cerrarle ahí. Cuidado, Roberson que el se va. ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Mierda! Ha tenido el de tercero Escocia, ¿eh? Nieta, oh, tenido el tercero y Escocia, chicos. ¡Joder! ¡Vaya va la pelota buscando a alguien que lo remate! Nada, va fuera. Sacarán desde el lateral Pase con mucho peligro Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado bueno, ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, El tercero gol, gol, gol, gol, gol. El tercero de Escocia, chicos Se, se viene Escocia Cuidadito ¡Gállate! Tenemos que irnos más en el marcador Esto no puede ser McGregor ha sido el artífice el que, que no, el ha hecho aquí la es que la ha venido al pie ha tenido una suerte y la ha rebotado el la pelota tío. voy a cambiar el... el lado ahí eso es ahora tengo que reversar la Revertir la situación si no puede ser fatal. ¡José Luz! ¡Ah! José Luz. Se le ha quedado el pase corto. Sus compañeros le apoyan. Yo con Adams, eh. Adans, Adans, Adans. Fue con Adans. Dani Olmo. Muy buena Hay Que salga uno Merino ¡Bah, qué parada de Gordon, Chicos a Merino Joder ¡Bah! La mano ahí Vale pues otro centro Ahí está Llevamos creo casi cinco centros Llevamos Un montón de centros Llevamos a ver, Williams, Ceballos, Ceballos, ahí ¿eh? cómo se mete entre el los jugadores escoceses. ¿eh? Ojo que hay opciones de contraataque. Tiene que tener cuidado aquí. ¿eh? La <coughs> profundidad. Vio el desmarque, pero la soltó demasiado tarde. Para mí es fuera de juego. Sí, ha amasado el balón en exceso y ha dado el pase demasiado tarde. Una penita. ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! ¡No consiguen pararlo y el sigue Ay, Es debate. que no hace cuerpo, tío Así Fremendor, cualquiera No era fácil, ¿eh? Estaba solo ante el peligro, como decía la peli José Luis Adas, ahí están 4 de 5 tiros, ¿eh? Por Vaya estadística ¡El torneo era peligroso, pero no. lo ha parado muy no. bien! ¡Ay, qué bien se la lleva Gaby! ¡Vaos, oh, luchador Gaby! Dime cuánto más Antonio Parece que tenemos cuatro minutos más de descuento Yo creo que es tiempo más que suficiente para ver algún golito más No te parece Ay, no, Me he equivocado, joder sanda, ¿no, Muchas gracias Antonio Posesión de bola para el equipo rival José Lu José Lu, venga José Lu Avanza hacia la meta con Joder, joder qué falta, macho cartulina tiene Esa falta Encima José Lu, macho Sácale la carta eh. Toma, la amarilla A ver si así aprende la lección Por listo Faltó un macho Pues aquí se viene la falta Uf. Vamos José Lu, vamos va directo a la mano del la tenía que tirar más fuerte tío nada, estamos a cuatro minutos ahí de, del descanso Salimos con este 5-3 pero con aviso eh, con aviso con aviso chicos nos vamos con mucho con un aviso muy serio ahí ahí. ha estado muy bien quedándose con la pelota ¡Ah! ¡Cuidado! No. Ojito con ese pase arqueado. Nada, nada, fuera de sí, juego de ellos. Corre, vámonos, pues vámonos. ¡No me no, jaló tu opinión, no nos interesa! Ah. ¡Hombre Ruiz! ¡Adelante por favor, ilustre! Nada, nos no, vamos. Cinco no tres. Recayo, Concluye la primera mitad en Stamford Bridge. Joder. Cuando veo a alguien haciendo un fútbol como ese Es que me emociona, Paco Así es, no ha dejado de achuchar a la defensa Se las ha hecho pasar canutas al portero Más de una vez y más de dos El tanto era casi inevitable Está intentando provocar el fallo del rival Se puede poner por delante Qué golazos ahí, eh De Jorge Iglesias y José Ilú, ¿eh? Gol tempranero para revolucionar el partido desde el principio. Jorge Iglesias ha marcado primero, ha dado el primer golpe y luego Joselu. Ahí estamos. Rodri, Dani, Olmo. Dani Olmo, perdón, ha sido el segundo. Eso es. Gol, gol, gol, gol, gol, y Joselu, creo, gol, no metió Joselu. Ser... La presión funciona ahí arriba. A ver. Olmo, otra vez. Ahí está el segundo sabes, Ha hecho doblete. Perdón, lleva dos. Dani Olmo entonces. José Luma ha metido aún. Claro, no, aquí nos ha metido el penalti de Adams. Ahí está el penalti de Adams. Y luego la otra. El otro gol de Escocia. Logran quedarse con el cuero. Qué buena es esa de Gabi, tío. ¿Ese es el gol de ¡Gol, gol, no, no ha metido José Lu gol gol gol, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Uy! Nada de nada ¡A puerta vacía! Bueno, vale, ese es el gol tonto tenemos, pues estamos de posesión igual, eh, cuidado, un 49 en 51, cuidado aquí, eh 18 tiros de 15 está todo muy equilibrado 4,9 5,4 de goles esperados 152 pases de 130 Hay que tener cuidado, ¿eh? con, el, con esta gente A ver... Martínez, bueno... Sí, podemos seguir... Podemos seguir con el... Con ellos, luego metemos a la por y punto Comienza la segunda parte del encuentro en el histórico estadio de Stanford Bridge Stanford Bridge cuidado que ellos cierran aquí muy rápido. Pasa con criterio. Mido, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Se está demorando y eso nunca es bueno en ataque. Qué bien defendió esa. Oh, qué bueno, Dios. qué paradón ahí, ¿eh? Esto claro indica fuera de juego. Sí, fuera de juego, claro. Sincronización, debería haber tenido más paciencia para dar ese pase. Oh, qué pase. Dani Olmo. Oy, oh, sale. Joselu. José Luz. ¡Uy, Uy. perfecto! Si dice Bayos! ¡Uy! ¡Vaya pie que dice Bayos, chicos! ¡Madre mía! Una hasta para él. ¡Vaya pie! A ver, que dice Bayos a Gordon ¡Dios! ¡Vamos, Daniel. Williams Chuta puerta. Ah. A ver Olmo. Se piensa el chur y el lago ¡Oh! se desespera. Dios. Parecía fácil, pero Qué paradón ahí, macho. Le he echó Gordon a Olmo, eh. Los tenía, macho. Fue pues, Otro. Vamos, Olmo, vamos. los ha no sé si ha sido Olmo, no, sé si no sé si ha sido Marino o es el uno de los dos, pedazo cabezazo a Gordon, chicos. Vamos, vamos a seguir ahí. Y José Lu. José. ¡Oh! Qué, ah, ¡Qué buena era ahí! Guarda, ya, no ha sido gol que sí, no ha visto. Se enseña en esta repetición es tan modernas, se vio claramente que no había entrado. Claro, estaba él. El, el Bar. Han anulado totalidad. Yo no he visto gol fantasma por ninguna parte. Hay ha habido una pequeña tarascada, podría sacar tarjeta. Vale, nada. Minuto 50 ya. Estas atravesando ya hasta este segundo tiempo del partido. Habido, Falla por completo en el pase. Jorge Iglesias. Nah. Vamos, José, lo vamos. Oficial dispara. Ah, qué floja. Se prepara para sacar el córner. La buena ahí, eh. Piensa que cueda en área. Nada, esa el era el fácil partido. para Ordóñez, muy sencillo. Oh. Intenta mantener el balón en su poder. Cuidado, eh, que van ellos. Peligro. Van al ataque van al ataque, ataque, van al ataque. Van al ataque. El balón está. va más rápido que yo. Cambia la posesión. Muy bueno ahí, eh. Ah. Joder, cómo haces el pase ahí. La pelota va a ser del rival. Ah. Mal, muy mal ahí igual pase ¡Oh, no mía un poco la tenía ahí se la quedaba entrada limpia y efectiva falta a favor de la selección española falta de, de escocia y jugador escocés va a tirar balde ahí está Bueno para Íñigo Martínez. Ese que la tiene el Ceballos. Ah, Daniel Mai no tenía hueco, coño. Vamos con ese contraataque que tiene posibilidades. Buenísima y vamos. Vamos. Fabi. Va Impresionante Uy. el portero. Tenía Gaby, ¿eh? era súper.. super.. Se colaba ahí por el portero, eh. A ver, se colaba casi si la paró es que iba fuera. ¿Por pues la parada parado? Ah, van a mover el banquillo, los escoceses. entra Jack y se va Paterson. Ahí está. Muy bien, ahí revirtiendo la situación. minuto 56 ya. Uah, ¡Qué golazo, chicos, de Nico! Vámonos. ¡Qué cabezazo de Nico Williams! otra vez el gol que llega después de un saque de esquina y ahí apareció ¿Qué cabezazo, es es que cabezazo es que los cabezazos cabeza? no, ya ves qué cabezazo tiene Nico Williams ahí le estamos viendo el cabezazo genial McTominay estaban jugando bien pero al final ha perdido la pelota es que unos pases Buah. Rayan ya. se acerca peligrosamente ¡oh! ¡oh! Es el equipo rival quien tiene la pelota no cuidado vamos a ver el Sánchez Paradón ¡Ah! Uy, si va fuera, eh. Iglesia. El apoyo. iglesias vamos iglesias Para desde la frontal de Qué tiro. En el apoyo. Iglesias, Un corner de manual. la intenta sacar pero sigue el peligro. Vamos. Se se tiene buenísimo Ceballos. Se ah, Ceballos. 160 ya. Estamos en el Ecuador de esta segunda parte, en la mitad ya. Entramos en la última media hora del encuentro. Ay, qué bueno. A ver, ahí Iglesias. Ay, Uf, me he equivocado de de con la fuerza, de de chicos. Entre Afergurzon y Cerva y eso es. He dado bastante fuerza y con boja de Iglesias y se ha ido la pelota al. o sea, el balón al, al palo. Uno... Ese es un buen gol ese, ¿eh? bueno ahí, vamos. Joselu. ¡Oh, ¡Qué paradón de Gordon! ¡Dios! he ah. visto que hay que mandarlo a la Quinta Avenida. Cuidado. Merino. Recupera el cuero. A ver qué hace ahora. Mm. Ahí está el portero. Nada de nada. Bueno, buena esa, eh. Daniel Maki sacando los centros. Un poco alta la de José Luis, ¿eh? el cabezazo un poquito alto Es que son muy corpulentos los escoceses, ¿eh? Mucho ¡Oh! José Luis ¡Oh! ¿Para dónde Gordon, chicos? y a ver no nah, era, si era seis, malo de borja iglesias ¿eh? era muy malo ahí la y han chocado ahí cabezas la verdad joder, qué daño sería eso sí. como lo ha sacado macho ahí como ha sacado el gol eh? era ahí Penalti. A expulsar, ah, mierda, uno fuera. <risa> Quieran de fuera. Me dio como la metió las piernas a José Luchín. Se, Se va Dix y entra Gerry. Vale. Eh, faltas. Pues. Muy guarra esta. Muy guarra. Escocia en faltas, eh. Los uh, y por del marco. Buen disparo de tiro libre. Se me por de a ver, a ver, a ver. Mm. Sí, siempre se me va por arriba. Igual Escocia en faltas, eh. Nos van a hacer mucha falta, yo creo. Creo. Qué bueno ahí, ¿eh? Celu. hacia Y evita el peligro desviando el disparo. Tiene que ser gol. ¡Oh! La detiene de nuevo, increíble intervención. Dios. Y <risa> aquí sacando 50 centros. ¡Vamos ya! Golazo, chicos De Nico Williams Hay el doblete <risa> Ya veréis La pedazo cuenta goleadora Aquí vemos el gol desde otro ángulo Este es el córner Y ahí apareció para enviarlo dentro con un gran testarazo ¡Qué martillo tiene en la cabeza! ¡Buah! Otro, otra vez Williams El 68 Esta segunda parte Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar Podría buscar un pase. Cuidado, cuidado, cuidado. Acaba con el peligro. Qué buena, Olmo. Buena. Qué buena, tío. Este no Moselu. Ocasión clara de gol. Ah, el... que haber esperado y ¿eh? haber tirado diferente ahí. Atención, todo el mundo, porque quedan 20 minutos. 20 minutitos chicos para terminar este partido, este segundo partido clasificatorio de España. 7-3 ya. Hasta aquí han llegado buen robo de cuero. Ah, no. Me gusta ese balón en profundidad. Juegue con Adams. Fuerte una fuerte porque yo esperaba más de su capacidad para filtrar pases. Sí, parece que le falta un poquito de ritmo. Porque normalmente esos pases los suele dar a tiempo. Ay, qué bueno. ¡Ah! Que me la pillan. No voy creo ya, eh. Pues Diego Martínez está matado. Ceballos. A ese de Bayos. Ceballos se lo piensa Ah, se la quita ¿Ves A ver, voy a cambiar el... Voy a poner a algunos Voy a hacer un cambio Bastante... Eh... Importante A ver Vamos a poner a La Por Voy a poner a A este A Porro y yo creo que Nacho Fernández no valde se vaya a ver ahí nuestros jugadores ahí los juveniles hacemos un poco ahí nos estamos la defensa cuidado con Adams Adams se va solo Adams cuidado y que para por Sánchez chicos Si lo ven tan claro como yo, se van a lanzar a la contra. Qué bueno de Gavi, ahí. ¿eh? Ojito que no pueden frenar la contra. Ojito que puede marcar. Bloquea el disparo. Ah. Jorge Iglesias. Y el balón cambia. bajó, la cogía yo ahí, eh. La cogía, macho. MacGregor. Nada, nada, el árbitro indica que es fuera de juego. Ahí están los cambios. Lapor, ahí le ingresado, eso es. Jorge Iglesias. El campo. Mete ese balón al hueco. José, al Lu... ah. compañero le faltó convicción. No con ya, eh. Mira como la inglesa. Como la. Pase milimétrico al espacio. lo hacen ahí, eh. ¡Oh! Nada, fuera. El oh. partido se reanuda con un saque de banda a favor de España. El pase es interceptado. Bueno, buena, hijo! ¿eh? Vamos Gabi, vamos Gabi. Sigue, sigue, sigue, que no hay nadie. La bola va ¡Oh! al área. Cabezazo, el, chicos. De, ¿De... ¿De quién? De Jorge Iglesias. Buenísimo el cabezazo ahí, eh. Qué buena conexión han hecho ahí, ¿eh? Aquí está la repetición de ese gol, ya lo ven, sin una contra de manual y como la, la conexión con Gavi Iglesias ahí, ¿eh? Pumba. Bueno, estamos llegando a los últimos compases del encuentro y uno de los dos equipos lo tiene muy crudo, Paco. Bueno. puede haber peligro. No, pudo con Ferguson. No, Ola al final, pero yo creo Paco, que llega demasiado tarde. Solo sirve para maquillar un poquito el resultado. Si hubiera marcado hace 20 minutos, pero ahora ya nada, no le sirve de lance gol Otra vez, para que lo vea. ¡Qué categoría, qué arte! ¡Y qué manera de dejar en evidencia toda la defensa! ¡Pum! Toca para José Luis Gallá. Corta el pase y puede haber contraataque. Están ya cansados. Estamos en 83. Estamos en el último empujoncito ya de este partido. Qué mal pase dio. Creo que les quedará un gol en la recámara y cuidado. Chuta puerta. Vale. Sin despeinarse lo habría parado mientras se peinaba. Ahí recibe el apoyo. Abajo. El wow. Gol, gol, gol. Han marcado, pero saben que ya no tienen opciones de llevarse el encuentro. Gol for the hosts. Número 24. Shane Adams. Oselu. Atención, que el pase robado. ¡Guau! cómo se cae ahí, eh. Nada oh. Le corta el paso en ese costado. Bueno, rectifico, se acabó el ataque. La tiene el rival. Robertson. Consiguen recuperar el cuero. Venga. Ha visto bien a su compañero. Iglesias el público insiste en que Ay, qué, qué taconazo había hecho ahí hombre 187 ya estamos esta llegando contra. al final ya estamos llegando ahí a los últimos minutos ya el último balón al área a ver a quién le llega dimos mal o no a mal esta noche. está claro que ha sido en propia puerta con putada Uf, tío error, tan desafortunado espero que el chaval no se hunda Ah, Ay, Pedro porro, tío. Jorge Iglesias, Joselu. Tengo que revertirlo ya, ¿eh? Y eso. Ay. Muy bien el portero haciendo su trabajo. Buen propio, tío! Allá va la pelota buscando a alguien que la remate. Buena presión arriba, centro al área. ¡Uah! Oh, es buena ahí. Aleja el mío, es el mío. La pincha Medino. ahí todo el increíble. Cuidado ahí. ¡Ojito que va a chutar! Oh. Parado del guardameta. Si seis minutillos, con se chicos. De con, entre los cambios, seis minutillos nos quedan. saque. ¡Oh! ¡Qué cabezazos, chicos! De Joselu, como no. Increíble. Nos pues vamos a 9 ya, ¿eh? 9-6. Aquí vemos el gol desde otro ángulo. Este es el córner y ahí apareció para enviarlo de locos. De locos. la cabeza. Muy buena. No ha sido un cabezazo, la verdad. La pincha sí con la cabeza. Pero bueno, no ha sido un cabezazo tempera. ahí. La ha dado como le, le venía pasta. Pues o bien, la verdad. ¡Estira el pie y la pelota. Oh. Aprovecha el espacio para crear peligro. Wow. Eso era falta. Veremos si aprovechan el tiro libre. El pase es interceptado. Me gusta ese valor en profundidad. Cuidadito que cambia la posesión. Ah. Jorge Iglesias. Oh. Una ahí, nah, tres minutinos y ya nos faltan cuatro minutos, nos falta un poquito ya, que se nos ha hecho tan largo con los cambios, Menino. si no, nos hubieran dado tanto, la verdad. Ceballos, a ver Ceballos, juece Ceballos. uy pues oh. mm. Ojo que hay opciones de contraataque. Me gusta como pone el cuerpo entre el defensa y el Nada, esto la se va a acabar, chicos. Se va a acabar. Se va a acabar ya. Queda un minutín. Va A tirar ahí de falta más pero no va a hacer nada. Eso es. El centro sale de la zona de peligro. Oh. La... Paradón de Robert, Robert Sánchez se otra vez. ¿eh? Si va una parada rutinaria para él. Un corner de manual. Se acabó. El sí, pues ahora sí. El equipo de casa. Menuda clase de fútbol han dado en este partido. Han superado a su rival claramente. Y el resultado es una buena prueba de ello. Esto sí que rendir. Paco al 100%. No, diría yo al 110%. Qué espectáculo. Bueno, pues nada chicos, yo creo que lo vamos a dejar aquí, yo me voy a despedir, ya nos vemos en el partido el próximo martes y bueno, ya veremos este partido, nos vemos. Ya nos vemos en este caso. Entonces,